Para el circuito mostrado en la figura, ¿cuál es la corriente I que circula a través de la resistencia de 2 ohmios? Para resolver este problema y encontrar esta corriente, lo primero que vamos a hacer es determinar la corriente total que atraviesa a este circuito. Sabemos que en este nodo la corriente se divide, una parte va por la resistencia de un ohmio, y otra parte va por la resistencia de dos ohmios, es y es la parte que nos interesa. Para calcular esta corriente total, lo primero que debemos hacer es encontrar la resistencia total del circuito. Y vamos a simbolizar a estas resistencias con R1, R2 y R 3 Observamos que la resistencia R2 y R3 son paralelas, por lo tanto la suma de ellas se hace a través de sus inversos, entonces el inverso de la suma de las resistencias 2 y 3 será igual a 1 sobre el valor de la resistencia R2 más 1 sobre el valor de la resistencia R3. 1 sobre R sub 2, 3 es igual entonces a 1 sobre la resistencia 2, que vale 1 ohmio, más 1 sobre la resistencia 3 que vale 2 ohmios. 1 sobre la resistencia sub 2, 3, es igual entonces Aquí hacemos la suma de fracciones, nos queda 2 más 1 por 1, 1, sobre, multiplicamos los denominadores, nos queda 1 ohmio por 2 ohmios, nos quedaría 2 ohmios al cuadrado. Entonces 1 sobre la resistencia sub 2, 3, es igual, en el numerador nos da 3, 3 ohmios, en el denominador tenemos dos ohmios cuadrados. Aquí podemos hacer una inversión de estas fracciones, entonces en el lado izquierdo nos queda r 3 sobre 1, no es necesario escribir el 1. Y en la parte derecha de la ecuación, al invertir nos queda 2 sobre 3. Como tenemos la unidad ohmios en el numerador y en el denominador, la podemos cancelar una de ellas y nos queda 2 tercios de ohmio. Aquí, entonces, este circuito nos es equivalente a un circuito que cuenta con dos resistencias. El paralelo se convierte en una resistencia de 2 tercios ohmio y estas dos resistencias ahora están en serie. Vamos a encontrar entonces la resistencia total utilizando este circuito equivalente. Como las resistencias están en serie, entonces basta con sumar sus valores, tenemos un ohmio más dos tercios de ohmio, entonces la resistencia total será, aquí sumamos las dos fracciones, nos queda tres ohmios multiplicando uno por tres, más 2 ohmios, y en el denominador nos queda 3. La resistencia total, por lo tanto, es igual, en el numerador, 3 más 2, 5 ohmios, y en el denominador queda 3. Entonces la resistencia total es de 5 tercios de ohmio, quiere decir que este circuito ahora es equivalente a un circuito de una resistencia de 5 tercios de ohmio. Aquí nos queda mucho más fácil ya encontrar la corriente total aplicando la ley de Ohm. Entonces, veamos a qué es igual esta corriente. La corriente en general es igual al voltaje dividido entre la resistencia. Entonces, la corriente total será... El voltaje que recibe la resistencia de 5 tercios es de 20 voltios sobre la resistencia que vale 5 tercios de ohmio. Haciendo operaciones, 20 dividido entre 5 tercios, multiplicamos 20 por 3, nos da 60, sobre 5, estamos haciendo operaciones por un fraccionario, y voltios sobre ohmio nos queda amperios. Esto entonces es igual, 60 dividido entre 5, a 12 amperios. Esa es la corriente total que genera la fuente que sirve a este circuito. Con esta corriente total podemos ya regresarnos al circuito anterior y determinar en él el voltaje o la caída de potencial que produce la resistencia de 2 tercios. Nos interesa únicamente la caída de potencial de la resistencia de dos tercios, porque es aquí donde vamos a determinar una de las corrientes del paralelo. Entonces aquí se produce una caída de potencial que representamos con B, y esta caída de potencial, según la ley de Ohm, es igual al valor de la corriente multiplicado por el valor de la resistencia. Como la corriente que circula, eh, es la misma por las dos resistencias, entonces tenemos que el voltaje es igual a 12 amperios, multiplicado por la resistencia que son 2 tercios de ohmio. Por lo tanto el voltaje será igual a 12 por 2, nos da 24, en el denominador nos queda 3, amperios por ohmio es equivalente a la unidad voltios, y entonces el voltaje será 24 sobre 3, haciendo la división nos queda 8 voltios. Eso significa que la caída de potencial que genera el paralelo es de 8 voltios. Podemos decir que la diferencia de potencial entre estos dos puntos es una diferencia de más 8 voltios, y este valor es el que nos va a servir para calcular la corriente que nos pide el problema. Entonces, la corriente, aplicando nuevamente la ley de Ohm, la corriente I es igual a voltaje sobre resistencia, reemplazando nos queda 8 voltios sobre la resistencia que vale 2 ohmios. Haciendo la división, entonces tenemos que 8 entre 2 es 4, Voltios sobre ohmio es igual a amperio. De esta manera queda resuelto el problema y podemos eh, afirmar que la corriente que circula por la resistencia de 2 ohmios es igual a 4 amperios.